Bancos múltiples y pymes, estamos hablando del Banco Unión, el Banco Solidario, el Banco Mercantil, el Banco Visa, el Banco Nacional, el CIE, Proden, Ganadero, Económico, De Crédito, Ecofuturo, Fácil y Fortaleza. Eh, es importante señalar que aquí se tiene, también va a poder tener la cobertura de otro tipo de seguros que son agrícolas y otros seguros. En el tema del Fondo de Apoyo a la Juventud del FOCREA, está destinado a financiar a jóvenes eh, que estén entre los 18 y 28 años de edad para lo que sean emprendimientos o educación. Los que quieran continuar con sus eh, con sus estudios pueden acceder es, a un crédito que va a ser eh, administrado por el Banco Unión. Él es la entidad encargada de la administración de estos fondos la tasa de interés es del 6%, de también el plazo del financiamiento depende de la capacidad de pago. Y ahí, en el tema de contar con la capacidad de pago, dentro de lo que es el crédito, se puede incluir a familiares como codeudores o garantes para que puedan respaldar este crédito. Se establece una tecnología o una política de evaluación crediticia que permita otorgar este crédito. Algo importante es que para garantizar el cumplimiento de eh, los objetivos de estos fondos, se ha dado a la, a la, la ASI a, como encargada de solicitar y requerir a estas entidades planes y proyecciones del uso y colocación de créditos, de tal manera que esos no sean, se queden en los fondos y no sean adecuadamente utilizados. Para lo cual, entonces, la ASI va a realizar el control y supervisión de los mismos. Esto en términos generales eh, con relación a estos dos fondos que han sido creados. A ver, qué, qué, qué importante esto, viceministra. Eh, bueno, las microempresas van a tener un, un monto determinado para acceder a ello, ¿no? Al crédito. Y también los jóvenes, ¿no? Los emprendedores jóvenes. Ahora, hay un, un problemita con el que chocan siempre todos los que van a acceder a un crédito. No sé cómo estará el tratamiento este para los que vayan a necesitar acceder al crédito. Eh, se, eh, pide Generalmente se pide que haya un flujo de caja para todos aquellos que quieran eh, digamos, eh, conseguir un crédito. ¿Cómo se va a tratar esto si, por ejemplo... Hay alguna microempresa que si pide mil o mil bolivianos, no sé qué sea, se me viene a la cabeza un monto, y eh, le van a exigir un flujo de caja, y resulta que ese flujo de caja no alcanza para acceder al crédito. Lo mismo puede pasar con los jóvenes. ¿Cómo se va a llegar a a cómo va a llegar la gente a obtener el crédito? Y, y también es importante, si nos puede reiterar o nos puede decir, el, el caso del tema del, del, del interés que se va a cobrar por por estos créditos, eh, viceministra? A ver, en el caso de los micro, pre, microproductores, es importante la capacidad de pago. Es decir, eh, si yo, por ejemplo, voy y voy a demostrar que voy a generar ingresos y que me van a permitir, no hay ningún problema, nos van a otorgar el crédito, porque tampoco se trata de sobreendeudar a los microempresarios, ¿no es verdad? Entonces ahí lo que siempre se ha hecho es una evaluación de la capacidad de pago. Entonces, pero obviamente no debería ser una limitante el no tener garantía, el que no tenga una garantía hipotecaria. Esos ya no son limitantes, pero sí, la evaluación tiene que ser de la capacidad de pago. La tasa de interés es del 6%, fija, que es una tasa de interés bastante interesante y baja para lo que es el tema de las microempresas para el tema de los jóvenes sí, ahí sabemos que puede haber una limitación, no especia especialmente a los que pueden estar pidiendo un crédito para la educación, puede ser que no generen ingresos y para eso un familiar, puede ser el padre, la madre, etcétera, va a poder entrar como co-deudor y él va a ser el que va a pagar el crédito, ¿no? Y por eso específicamente en el tema de los créditos a los jóvenes sí se da esa posibilidad. Para eso precisamente tiene que haber una tecnología crediticia, es decir, elaborar un producto adecuado a cada sector, a cada actividad que permita precisamente colocar y que esta persona pueda pagar, porque eso es un crédito, ¿no? Que tú tienes que devolver. Y en este caso también es importante eso porque así beneficias a mayor cantidad también de personas que quieren acceder a estos a estas posibilidades y poder mejorar pues la situación en la que se encuentran por haber sido afectados, por ejemplo, por el tema de eh, climatológico o por el tema de los conflictos sociales. Entonces, eso es importante. En este caso, eh, sí también vale la pena aclarar que eso, este crédito no es para la compra de otros créditos, sino son para nuevos créditos que permitan Recuperar al microprestatario que ha sido, o microproductor que ha sido afectado, recuperar la generación de ingresos. Perfecto, viceministra. Es decir, los microempresarios se benefician eh, con este crédito. que eh, ¿Tiene un límite eh, el monto del crédito? o, o ¿Cómo sería esto? No. ¿A ¿Cuánto pueden acceder los microempresarios? No tiene un límite, es en función a la capacidad de la pago capacidad y a la de generación de que van a tener, pero en promedio, las de lo que se ve de la colocación de créditos a las microempresas, generalmente es hasta 10 mil dólares que, lo que solicitan, por el tamaño de la actividad que tienen, ¿no? Claro, 10 mil dólares es un monto ya respetable no para, para una microproductora, es decir... ¿Es para bienes y servicios? producir ¿Productos de bienes y servicios o solamente productos? Eso Es productivo, servicios y también comercio. Ah, servicios y comercio. Pueden ser importadores, tienen que ser importadores también, puede ser, pueden acceder a esto estamos hablando de importadores, ah, ¿no? Y eso ya son grandes empresas claro. para ser importadores. Generalmente el comercio son los pequeños comerciantes que tenemos, ¿no? Que venden alimentos, venden productos, fruta, eh, los mercados, la dulcera, generalmente mm -hmm. esos son los microempresarios. Efectivamente, hay algunos productos que son, eh, pues, eh, de afuera, pero lo que queremos también, y se ha marcado también eh, en, en nuestra política, es eh, que queremos coadyuvar a que sea producción nacional, es verdad que se fomente a lo que es el consumo de productos nacionales, Perfecto. para sustituir precisamente las importaciones, y para eso está también el Bolivia, por ejemplo, que nos permite eh, también dar créditos a esos productores que están sustituyendo lo que es el tema de las importaciones. En este caso de sustituir las importaciones sería el tema de los alimentos más que nada, ¿no? Porque otras eh, líneas... Sí, para eso, es, para eso está el sí Bolivia, ¿no? Que ahí está temas artesanales, está temas de alimentos, temas de insumos, es, hay diferente variedad, ¿no? Esa es otra, otra otra posibilidad que se ha dado en la aplicación de créditos o a sea, un 0.5%. Entonces, realmente el gobierno, a la cabeza de nuestro presidente, Luis Arte Catacora, está dando mucho, muchas posibilidades de acceso al crédito para poder eh, coadyuvar al crecimiento de la actividad económica en el interior de nuestro país. Viceministra, es una explicación muy importante la que nos está dando y obviamente la gente tiene que eh, comenzar a pensar de que hay una posibilidad de acceder a un crédito que le pueda ayudar muchísimo en su actividad microempresarial, en su actividad comercial, en su actividad de servicios también. Eh, ahora, eh, todo eso tiene que evaluar el banco, ¿no? Todo esto tendrá que evaluar el banco y charlar y llevar toda la documentación que le pidan. Exacto, en función a la a lo que llamamos tecnología crediticia, ¿no? Porque cada sector eh, de lo que es microfinanzas es especializado y necesita productos adecuados a la actividad que se desarrolla, ¿no? No es lo mismo dar un, un microproductor agropecuario que a un microproductor que es artesano, por ejemplo, ¿no? La, el tema de la generación de ingresos para el pago es completamente diferente. Hay personas que te pueden, es mejor pagar para ellos cada semana. <risa> Hay claro. otros, dependiendo de la producción, que pueden pagar cada tres meses, no sé. Y todo eso tiene que ver las entidades financieras. Eh, y a esto se le llama la tecnología crediticia, que además en muchos casos está en microfinanzas acompañada por una asistencia técnica, ¿no? Uh -huh. Entonces eso es importante y por eso también nos permite como país que más del 40% de los créditos están otorgados a las microfinanzas, tener niveles de eh, mora bajos menos del promedio que está en 3% a nivel de Sudamérica nosotros estamos por debajo del 2.2% Ah, mire qué importante esto eh, Viceministra, pasando un, a un temita que me parece importante poderle consultar eh, el tipo de cambio del dólar al boliviano, qué nos puede decir de esto porque se hablaba de que el gobierno a 6.95 algo así a ver, aclárenos un poco este panorama si puede a ver, eh, ha habido un convenio que se ha firmado entre el Banco Central y eh, el Banco, a través del Banco Unión con los Exportadores, para poderles pagar dentro de la banda, no eh, nos, nos olvidemos que el tipo de cambio de compra es 6.86 y el de venta 6.96, el oficial, poderles pagar un tipo de cambio de 6.95. ¿Para qué? Para ayudar y coayudar a que los exportadores puedan tener un mejor precio para seguir con las exportación. En ese sentido se ha generado muchos rumores diciendo que había una escasez, lo cual no es real, verdad porque si nosotros vemos los datos de las casas de cambio y de las empresas de giro, vemos que tanto la venta de dólares como la compra de dólares se ha mantenido dentro del promedio. O sea, no hay motivos para decir que hay, no hay dólares, faltan dólares, etc. Y esta medida efectivamente, además de ayudar y coadyuvar con los exportadores, generaba también eh, en la entrada de divisas al Banco Central para reforzar lo que son las reservas. Y lo ha hecho, ha cumplido con su objetivo, porque si vemos... De a la fecha, eh, cuánto se ha logrado eh, eh, comprar de los exportadores eh, Ha alcanzado a 10.6 millones de dólares Entonces, la medida ha sido adecuada Entonces, el hecho ahí de decir que esto está generando algún problema Y que por eso el tipo de cambio se va a modificar No es así, más bien demuestra que las medidas que está tomando el Banco Central Son las adecuadas y permiten, pues además tener, que ya teníamos el nivel de reservas promedio que necesitas para eh, de acuerdo a los indicadores necesarios los parámetros referenciales estamos bien y estamos reforzando lo que es la parte de las divisas dentro de las reservas internacionales por tanto a la población hay que decirle que no hay ningún motivo para que genere algún tipo de zozobra o algún tipo de, de preocupación porque eh, los dólares están en, existen y se están vendiendo adecuadamente en lo que son eh, pues eh, las casas de cambio a, lo, a los niveles de venta eh, que están fijados, eh, a través de la normativa también del Banco Central. No hay escasez de dólares, no hay ningún tipo de problema, ni se puede pensar siquiera en tema de evaluación, vice-ministra. Mi no, porque si tú te fijas, eh, tenemos, eh, el, eh, ya te digo, los niveles de exportaciones han, han sido positivas, se han incrementado y por ahí hay divisas y las divisas ahora ya están entrando a través de, de este convenio al Banco Central, lo que está reforzando le, las reservas que nos permite seguir con nuestra política de mantener el tema de eh, de los hidrocarburos a esos precios subvencionados que permite también pues a los productores tener un precio competitivo de exportación porque imagínate si no se utilizan esas reservas para precisamente importar lo que es diésel o lo que es alimentos para lo que es alimentos para pollos eh, el tema de chanchos y todo lo demás eh, ahí estaríamos con generaríamos problemas por tanto se están tomando las medidas adecuadas para que las políticas que se han implementado, las políticas que han implementado nuestro presidente se puedan seguir manteniendo de tal manera de garantizar un nivel de inflación bajo, un crecimiento adecuado, una disminución en lo que hace al nivel de desempleo y lograr el crecimiento que hemos logrado hasta la fecha con el tipo de cambio fijo como lo tenemos hasta el momento. Eso no va a variar, no va a haber ningún problema, seguirá el cambio, el tipo de cambio fijo. ¿No, mi viceministra? Claro, no, por, vale. sí. Eh, exactamente porque se están tomando las medidas adecuadas que nos permiten a nosotros mantener ese tipo de cambios. No hay tal eh, cosa, bueno, usted sabe que hay, lo agorero siempre está, eh, de que nos está yendo mal y que irá mal. Yo la verdad le digo sinceramente, ¿quién quiere que le vaya mal? Nadie, ¿no es cierto? Nos tiene que ir bien en, a los bolivianos, siempre sea quien sea el que, el que gobierne pero de todas maneras hay unas medidas que se están tomando y que pueden ser eh, criticadas un poco tanto por la oposición también eh, ¿qué puede decir a esto? dicen bueno, la, la economía no está estable siempre hay ese tipo de, digamos, de comentarios y sobre todo artículos periodísticos que, se, que escriben gente que sabe del tema de la economía eh, ¿qué, se, ¿qué se le puede decir a, a, a todo esto, a viceministra? no hay problema bueno, Bolivia. Creo, sí bueno no sé si cuántos sabrán porque a Ajá. ver Ajá. cuando nosotros damos datos nos dicen que los datos están mal cuando hemos tomado medidas por ejemplo para el tema de la reprogramación y refinanciamiento dado la afectación que habían tenido diferentes sectores de la economía eh, para eh, Por el tema del COVID Las medidas inadecuadas que se habían tomado Y luego el tema de la guerra Nos dijeron, esto va a ser el acabose del sistema financiero Pobre el sistema financiero Los niveles de mora van a incrementarse eh, Van a tener pérdidas falso Los niveles de mora están 2.2 Menos del 3% eh, por que es a nivel de Sudamérica el tema de las utilidades, los bancos han crecido en utilidades en un 25%, lo cual nos está permitiendo ahora tener esos 15 millones que te decía para destinar al cumplimiento de la función social. Por tanto, todos los sectores muestran cifras positivas. Por eso te digo, sistema financiero solvente, porque además hemos pedido la capitalización necesaria para, poder, para que el sistema financiero siga creciendo y siga otorgando crédito. Aquellos sectores que han sido afectados con el tema de cumplimiento de función social precisamente para que no digan que estamos afectando, se están dando este crédito para los microempresarios que han sido afectados y para la juventud que nunca nadie, ninguna entidad financiera nunca ha sacado un producto de estos. El, las exportaciones han crecido, hemos ayudado a, con los exportadores y esto ya tenemos cifras positivas, 10 puntos eh, que se decía los 10.7 eh, millones, eh, 10. millones que te decía que ya ha logrado entrar para reforzar los reservas internacionales, por tanto, todas las medidas, porque de eso se trata la economía. La economía no es estar estático. La, una, un gobierno no puede estar estático y mantenerse ahí mirando lo que pasa sin tomar acciones adecuadas. Frente a contextos que no son eh, controlados por un país, por un gobierno que tiene que tomar las medidas que contrarresten y permitan mantener las políticas que se están man que se han establecido y eso es lo que está haciendo nuestro gobierno a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce Catacora. Muy bien, viceministra, eh, la explicación clara, concreta, creo que quedó todo diáfano, eh, lo que significa que hay eh, estabilidad, que es lo más importante. Hay una estabilidad asegurada, Viceministra, ¿no? La gente siempre piensa, ¿no? Es que eh, los precios suben, que está faltando el pollo, está faltando la verdura, la verdura ha subido una barbaridad. Y, y bueno, hay este, épocas, me parece a mí, que, las que vivimos en Tarija, por ejemplo, la falta del choclo fue eh, importantísima, porque antes se compraba 6 seis seis bolivianos, en la docena de choclo, 8 bolivianos, 10 bolivianos a lo sumo, y llevaba a costar 40, 50 bolivianos, el, así que no, no comieron tranquilos, porque por las heladas, por las granizadas, en fin, los fenómenos naturales también complotan en, en este tipo de, de, de productividad o de producto, ¿no? Eh, pero bien, eh, eh, hay estabilidad, habrá y siempre habrá estabilidad, viceministra, no habrá problema. Eh, sí, yo digo, eh, eh, como te decía, frente a diferentes eh, temas que se van presentando por el contexto, lo que tiene que hacer un gobierno responsable es tomar las medidas adecuadas uh -huh. para garantizar niveles de inflación bajos. ¿Por qué? Porque eso beneficia obviamente a los bolsillos de todos los bolivianos, a los eh, uno puede, ok, estás hablando de un producto, el choclo, pero los otros productos se mantienen estables, ¿no es verdad? O sea, claro, la gasolina claro. nunca ha subido, uh -huh. ¿no? Eh, estamos aquí también en algún momento, hemos tenido problemas con el pollo, se ha alimentos para los pollos y resulta que estaban especulando, guardándoselo eh, todos los alimentos que se habían traído. Se ha solucionado el problema y el, el precio del pollo ha vuelto a su normalidad. Hemos tenido problemas y hemos estado teniendo problemas con el precio de la papa. Se han tomado medidas, acciones que han permitido controlar y bajar. De eso se trata la economía: ¿no es verdad? de tomar acciones y medidas adecuadas que permitan mantener esa estabilidad que tenemos en nuestro país. Imagínate el movimiento económico que ha habido con el tema del, del carnaval. O sea, ¿por qué? Porque además ya se han tomado medidas, pues el tema de vacunación que nos ha permitido volver a esta normalidad, reconstruir. Estábamos con menos 8% del PIB, o sea, habíamos caído a menos, más del 8% del PIB y ahora estamos con un crecimiento del 4.3%. Entonces eso, gracias a qué es, no es como, el, como decían el efecto rebote, los analistas, no hay aquí ningún efecto rebote, son medidas adecuadas que se toman y que corresponde a todas las actividades económicas eh, que se han eh, realizado, acciones que se han realizado para presentar estas cifras, tanto a nivel del sector eh, del Estado como de los sectores eh, privados. Y una muestra es eh, lo que yo te digo, las cifras también positivas que han tenido los bancos y que nos permite seguir cumpliendo con nuestras funciones sociales como Estado, que siempre va equiparado para nosotros el generar excedentes para llegar a esos sectores pues menos eh, beneficiados, lograr inclusión financiera, lograr el acceso uh, de, de la mayor cantidad de la población a lo que es a servicios financieros, lograr la bancarización también de nuestra población. Muy bien, eh, licenciada Ivette, eh, ha sido pues un verdadero gusto conversar con usted, espero que no sea la primera y la última podamos seguir dialogando, conversando y orientando a la gente sobre el tema económico. Me parece lo fundamental. Usted está en un cargo realmente... ¿Qué le digo? Que ahí hay que estar orientando permanentemente. no Es un cargo de muchísima responsabilidad. ¿Qué, qué más nos puede decir ya al final de nuestra conversación? Muchas gracias por atendernos. ¿Quiere decir usted algo más? Por favor, adelante muchas gracias Freddy, decirles ¿no? eh, recordarles que esta, estos fondos van a empezar a funcionar máximo en mayo y que obviamente eh, pues esto está destinado a coayudar a la, a que se recuperen aquellos microproductores, microempresarios que hayan sido afectados por estos temas climatológicos o temas también de conflictos sociales y a la juventud eh, hacer conocer que como siempre eh, se, eh, se piensa de la manera de acceder de que accedan estos sectores que a veces no son considerados a créditos que les permitan eh, realizar sus actividades económicas y que de esa manera también apoyan a la reactivación de nuestra economía y a lograr a seguir logrando estas cifras positivas que estamos teniendo como país y como dice pues nuestro presidente estamos saliendo adelante Muchísimas gracias Freddy. Un gusto, licenciada Ivette Espinosa, viceministra de Pensiones y Servicios Financieros. Estaremos en contacto. Gracias por atendernos, viceministra. Buen día. Buenos días, gracias. Hasta luego. Bueno, así conversamos con la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinosa.